Ya está en comunicación telefónica Ivana Esperjín, eh, porque, eh, ahora le vamos a preguntar igual si está bien el apellido, uh -huh. el apellido, pero acá lo importante tiene que ver con una situación que estamos en marzo, sí. ¿qué pensamos? En el inicio de clases, en lo que oh, sí. se tiene que desarrollar el ciclo lectivo, y sin embargo... Hay aproximadamente un grupo de padres que se tuvieron que reunir de alrededor de 100 chicos con discapacidad que desde hace varios años están sin un establecimiento educativo fijo. Uh -huh. Así que para poder tener más detalles al respecto es que le damos la bienvenida a Ivana. Ivana, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias a vos por estos minutos para poder contarnos la situación que están atravesando y que no es nueva exacto tenés razón esta situación comenzó en el año 2017 a finales del 2017 cuando la escuela del niño jesús todavía estaba utilizando un edificio que le prestaba la caja popular de ahorros en la buenos aires 730 Ese edificio no estaba acto no estaba en condiciones para los chiquitos y los papás comenzamos a hablar con los directivos porque el cuando llovía el edificio se inundaba, las cloacas colapsaban. En el 2018 ya pasó a mayores y en una de las grandes tormentas que tuvimos, el edificio se mojó la, la caja de electricidad y quedaron las paredes, las paredes electrificadas. Entonces eh, se decide que se la va a trasladar a la, a la escuela y ahí comenzó la peregrinación. Eh, de esta escuela de dicha escuela eh, pasamos por la escuela próspero garcía donde tuvimos eh, en ese año en el 2019 ¿sá? eh, la mala suerte de un grupo el grupo del quinto grado de este año fue a parar a dictar las clases en una cocina eh, después tuvimos que los papás eh, eh, solicitamos que los trasladen a los nenes porque imagínate son nenes discapacitados eh, trabajando en una cocina, o sea, no lo podés tener en una cocina, uh -huh. pero los tenían porque no había otro lugar donde donde dictar clases Lo pasaron a una galería. Eh esto pasaba, mira, en la propia Do García en el 2019. Mira de dónde venimos ya del del 17 y en el 19 estábamos, o sea, utilizando eh, un establecimiento prestado. Y esto era en el, el turno mañana, estaba en la Prospero García. y Mientras que el turno tarde estaba utiliza, utilizando las instalaciones de lo que era el Instituto Argentino Árabe, en la Virgen de la Merced, al 200 creo que está. Eh, y después pasamos en el, el 2020, cuando entramos justo en pandemia, nos prestan en la escuela Braille. Y ahí ya nos prestaron para turno mañana, turno tarde, 2021 20, 20, finales, que ya comenzamos con las clases presenciales en el 2021 estuvimos en la escuela Braille utilizando las instalaciones de la escuela Braille 2022 el año pasado estuvimos en la Moreno 261 que es ahora a donde eh, bueno en el 2022 nos reunimos nosotros con la gente del Ministerio de Educación eh, con la parte del del de, de especial y nos dicen que eh, ese edificio en la Moreno 261 nosotros teníamos para utilizarlo como 21 años nos dijeron nos mintieron en realidad mm. Eh, eh, porque dijeron vamos a hacer refacciones para que esté acto y resulta que ahora mirad en la época es que estamos y no podemos comenzar la clase pero uh -huh. 2017 que estamos con problemas con inconvenientes que estamos los papás intentando de que nos den un lugar fijo para los niños estamos hablando de niños con capacidades sociales y de una escuela que, que, que es muy conocida porque el niño que recién es diagnosticado eh, va a la Escuela Especial Niños Niño Jesús. Claro. Y van Entonces, sí. Eh, te interrumpo un segundito para terminar de, de entender si en el medio de todos estos años, del 2017 al 2023, uh -huh. al menos se mantuvo la, la promesa del lugar propio. ¿cómo, ¿Cómo se fue transitando eso? Todo se fue aclarando que era provisorio. No, no. ¿Con quién ¿Con quién hablaron? Y hablamos en su momento, en el 2019 tuvimos una reunión con la señora Viviana Paez y, y nos dijeron que el, el ministro eh, lo tenía al proyecto del edificio bajo el brazo. Pero estamos hablando de 2019, ponele. Claro. Ponele no era 2017, 2019, que lo tenía al proyecto bajo el brazo y resulta que nosotros fuimos a, a, a solicitar una, una entrevista con el señor. Dejamos teléfono y, todo, y nunca nos llamó jamás nos llamó, ¿viste? Entonces nosotros decimos, ¿dónde están los derechos? ¿Por qué no nos hacen? No hacen valer los derechos de los pequeños. ¿Ah? porque tenemos que que nosotras las mamás eh, dejar porque y todos tenemos más hijos todas las mamás que tenemos especiales tenemos más hijos tenemos que dejar una cosa para salir a reclamar cuando no tendríamos que reclamar por los derechos los, los derechos de la misma gente del, del ministerio nos tiene que defender pero no nos está defendiendo ¿sí? y, no nos, y no nos dan el edificio que le pedimos hace cuánto ¿sí? ya van pasando no sé cuántos directores sí y esto no se soluciona, sigue igual. Ahora mm. nos quieren trasladar al ejército del norte al 1300, que es donde funciona la escuela técnica 23, Juan 23. Mm. Pero nosotros no queremos ir ahí, ¿eh? porque ya venimos yendo de un lado a otro, de un lado a otro, no. Lo, a los chicos les cuesta acostumbrarse. Sí, A les cuesta. Claro. ellos tienen que entender que están hablando con, de, de chiquitos con capacidades especiales. En el lugar donde nos están mandando es un lugar, lugar inhóspito, ¿Mm? Ivana, por el amor de Dios. Ivana, sí, eh, pero no se trata solo de, de, de, de pedir como un favor, sino que se trata de una responsabilidad, una obligación de, de, del Ministerio de Educación de darles a ustedes... nosotros no que levantar la voz, claro, una, porque es un edificio. Dice, Estamos hablando de chicos especiales con diferentes discapacidades. Con diferentes Exacto. discapacidades. Eh, esto de estar peregrinando, la verdad que, que a nosotros nos llama poderosamente la atención, digo que esto haya sido de esta manera. Hablamos nosotros con el Ministro de Educación, sí, sí. Lich Manger, sí, en, en, en, en diferentes oportunidades, donde contaba que estaba eh, ocupándose de diferentes establecimientos, más, mejoraron mucho de ellos. Eh, quizás esa carpeta bajo el brazo se le quedó en algún lugar. Vamos a ver si podemos encontrarla. Seguramente, seguramente. Porque, porque esto que está sucediendo, quizás se nos esté escuchando el ministro de Educación en este momento, quizás haya gente que trabaja en el Ministerio de Educación, que tome nota, porque estamos hablando de, de, la, escuela, de la Escuela Especial de Niños Jesús eh, que vienen peregrinando. Hace seis años de establecimiento en establecimiento prestado, le prestan un lugarcito. Estamos hablando de más de 100 chicos, uh -huh. que son Exacto. chicos con discapacidad que están necesitando un establecimiento. Ojalá que alguien que nos esté escuchando de Gobernación del Ministerio de Educación pueda, no resolver, pueda resolver esto para darle eh, solución a esta circunstancia que están viviendo ustedes porque es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación brindar exacto. el establecimiento y la seguridad para estos chicos uh -huh. exacto, tenés toda la razón Exacto. No Pero desgraciadamente ser. todos los años comenzamos así, ¿no? Todos los años eh, eh, tenemos un, un, un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? El hecho de no tener el lugar fijo para los niños. ¿Mm? Todos los años tenemos el inconveniente que los niños también, como te decía, el hecho de poder adaptarse al nuevo establecimiento claro. también. Y encima, ¿Sí? sí, y encima me imagino, ¿no? Porque un, un, niño, un, niño, un niño, un niño que no tiene discapacidad, quizás vos lo podés sí. trasladar. Ahora estamos hablando con sí. chicos con discapacidad. ¿El traslado es difícil también? sí. Mm tenemos papás que por ejemplo al lugar este a donde nos quieren enviar ahora que hacen ejército del norte al 1300 como te decía hay papás que tienen que manejarse en tres colectivos ¿me ah. entiendes? y que son nenitos son nenitos que recién o sea la maestra en la escuela común percibió que el nene tiene algún tipo de inconveniente para aprender entonces directamente lo derivó a la escuela del niño Jesús al niño y la mamá actualmente todavía sigue en es, en en esa procesión que tenemos que hacer las mamás ¿Sí? para el Diagnóstico. O sea que la mamá no tiene pase, no tiene ningún tipo de beneficio y tiene que pagar tres colectivos, ¿Mm? sí. tres colectivos para trasladarlo al nene. ¿Mm? También está hecho, como te decía, hay papás que a medida que han ido recibiendo, por ejemplo, el beneficio de la pensión y poder hacer el trámite para un establecimiento privado, se han ido de la escuela. Pero eso, por ejemplo, en el caso mío que yo lo, lo tenía esa oportunidad porque mi hijo hace poco cobró la pensión. Uh -huh. eh, ¿Sabe lo que pasa? Que el vínculo yo no lo puedo sacar a mi hijo porque yo sí lo quería sacar para para para evitarme todo todo todo esto claro. que estoy pasando, ¿me Pero ¿sabe qué pasa? Que mi nene no se quiere ir de la escuela, ¿por qué? Porque ya tiene vínculos con sus compañeros. Claro. ¿Me comprende? Claro, claro, yo no claro. le puedo hacer eso a mi hijo. sabes lo que le cuesta a mi hijo adaptarse a otro grupo? Uh -huh. y, y y el caso de mi nene que repiten los otros nenes también. No es el único. Yo, mira, tuve tres nenes en la Escuela del Niño Jesús. Tres nenes. Llevo desde el 2017 formando parte de la comunidad educativa del Niño Jesús. ¿Me entiendes? Ya dos nenes egresaron. Una, la mayorcita, que tiene actualmente 14 años, egresó en el 2020. Plena pandemia. ¿Viste? Y nosotros no podemos solucionar el hecho de darle el edificio fijo a los chicos. Es algo realmente que, que la verdad te saca de quicio la situación. Ivana, y, Ivana, Ivana ¿pudieron sí. lo, ¿tienen un Facebook, tienen al, algún medio digital para que la gente pueda seguir el caso? Y apoyarlos también. Eh, no, no, no, sería cuestión de que nos chicas armen Nosotros a nunca tener, armamos van, eso. Van a tener que armar Pero, para, para empezar a sí. darle sí. difusión también en las redes exactamente, sociales. Exactamente. Para que exactamente. Podamos, podamos saber seguir el caso. Nosotros, bueno, ya no... Mañana... Por, sí mañana vamos a estar este, en la casa de gobierno bien. nos vamos a reunir los papás bien. porque la verdad es que necesitamos que nos escuchen y que nos den sí, sí. una sí. solución definitiva bien, con bien. respecto a esto ayer el, el antes de ayer nos dijeron a nosotros que supuestamente el proyecto del nuevo edificio para la escuela del niño jesús ya está aprobado por nación sí. pero no nos pueden a nosotros trasladarnos como te decía al ejército del norte al 1300 cuando es una escuela céntrica y tendría que funcionar en las cuatro avenidas, no pueden hacernos eso uh -huh. y encima ¿Sí? después son los plazos de las obras a ver, ¿no? esto no es soplar y hacer botellas Exacto, porque el proyecto esté aprobado ahora no quiere decir que vos ya la, te, lo tenés claro. al edificio no lo tenés al edificio ¿Mm? tenés que esperar dos años más quizás mi nene mi nene que viene que, que viene haciendo sus primanes de este ratón ya mi nene se egrese cuando cuando tenga o claro. sea cuando por claro. fin claro. supuestamente tenga el edificio ¿Mm? Bueno. cuando podrían hacer tranquilamente si están pensando realmente en la discapacidad como hablan cuando hacen campaña política en la inclusión ¿verdad? podrían pensar tranquilamente en hacer la escuela del niño Jesús, no tan solo primaria sino también secundaria para seguir afianzando los vínculos que los chicos han creado durante la primaria, que sería algo re lindo, uh -huh. porque sabéis qué feo que es cuando egresan y ya no tienen los mismos compañeritos y tienen que volver otra vez a adaptarse y amena que los niños tienen 13 años cuando egresan los niños son chicos con capacidades claro, especiales claro, claro, cuesta claro. mucho la adaptación todavía sí uh -huh. Ivana, sería tan lindo tener el edificio con primaria y secundaria sería muy sería un sueño hecho realidad mira hay que seguir por por el proyecto sí, en después, principio ojalá, que aparezca el, el, el edificio tipo y después las ampliaciones correspondientes que se los puede escuchar, mañana entonces se van a estar reuniendo, esperamos que tengan una respuesta y saben que cuentan Dios con Dios nosotros Dios. para difundir lo que sea necesario. Muchísimas gracias.